Lo mejor que me ha dado la bici es volverme a encontrar. Hubo un momento en que estaba como muy perdida, que no sabía qué hacer, eh, no estaba haciendo ningún tipo de deporte. La bicicleta me devolvió la fe en mí y me demostró que todo está en la mente, me, me entregó un potencial impresionante que no sabía que tenía y me llenó de pasión nuevamente por algo, me ayudó a encontrar la pasión.